Bueno, eh, la verdad es que después de escuchar a Simo es difícil hablar porque el nivel está muy alto. Entonces eh, voy a intentar llegar a la mitad. Entonces, a ver, yo la sección que empiezo ahora, o sea que hay como toda esta reflexión de experiencia, de memética y tal, pero también queríamos dar que a lo mejor es un poco más mi parte, porque cada uno en el colectivo tiene sus, sus fricadas personales y sus perspectivas o sus, las cosas que también tiene más, más profundidad. Y yo quería nombrar dos experiencias en torno a la idea de, sumando todo lo que ha dicho Simona, algo más que puede ayudar o que se está utilizando y que podemos imaginar para mejorar nuestras prácticas. ¿Me pones ahí? Vale. Entonces, voy a explicar dos plataformas que se están utilizando, ¿no? primero, primero, voy a explicar dos cosas, Actuable y Oigame. ¿Quién conoce Actuable? Bastante peña, pero no sé si todo. Bueno, eh, voy a explicar Actuable y Oigamé, que son dos plataformas, yo creo que bastante distintas, aunque entre comillas van, eh, pueden parecer parecidas, ¿vale? Una está, lleva más tiempo, está más asentada y más conocida. Y tiene unas características y otra tiene otras, ¿no? Entonces yo, una está como más acabada y otra está más en construcción. Entonces, con el respeto que me da, por un lado, que yo no... Bueno, Oígame es más cercana, tú hable, no soy de ahí, pero le tengo mucho respeto a, a la gente que ha hecho eso y, y aunque tengas mis diferencias y tal. Entonces un poco hablar sobre todo de Oígame, que ahora estoy participando ahí como Xnet ahí en el Consejo Social, pues es un proyecto como muy interesante, que a mí me estimula, pero que no que me encantaría que lo pudieran explicar los compañeros de Alaps, ¿vale? Pero bueno, bueno voy al rollo que me estoy liando. Eh, entonces, actuable, Básicamente, actuable ¿qué es lo que es? Pues es una página de peticiones online, ¿sí? Está ahí fácil, ¿no? Pues una dinámica en que tú puedes crear un reto o una petición, pide al gobierno que haga esto lo otro tal, ¿sí? sí entonces, tú tienes que registrarte, te registras, pones tus datos ahí, que hay un tema del más controvertido con este tema, de quién son esos datos, ¿no? Y, y pones... O sea, tienes que registrarte, ¿no? Las con... Y después, pues, puedes crear una petición de un tema. O sea, lo puedes hacer como tu colectivo o lo puedes hacer... Eh, eh, se puede hacer colectivo o individual, ¿vale? Sí, no, está aquí sencillo. Bueno, este, eh, esta empresa... O está o sea, está vinculado a change.org que es como un actuable pero global, que tiene mucho, muchísima gente, que está millones de personas que están ahí en muchos países con esta dinámica de las peticiones. ¿no? Y se está creando pues este tipo de, de, de proyectos y plataformas que al mismo tiempo son empresas, ¿vale? pero que al mismo tiempo están al servicio, ¿no? plataformas ciudadanas que están al servicio de las demandas sociales y tal vale eh, eh, entonces yo voy a dar o sea eh, yo soy muy fan de una y otra menos pero voy a decir que, que puede tener que creo que puede servir de alguna manera a una y otra vale bueno pues actuable yo creo que tiene como virtud pues yo que sé que es una cosa bastante robusta en el sentido de de que mucha gente la conoce que más o menos es muy muy muy usable eh, que es muy sencilla, tal, ¿Sabe? pues eh, yo tengo también esta reflexión que yo creo que tiene que ver un poco con el movimiento de el peligro del clicktivismo que yo llamo, ¿vale? Que es, hoy le doy aquí me gusta, ¿no? Es a tope, estoy haciendo con la revolución, súper, no, ¿sabes? Eh, no es así, ¿sabe? No por darle ahí al me gusta, hacer nada y ni nada, ¿vale? Entonces, ¿sabe? hay gente que lava un poco su conciencia con una petición y tal. Pero eso tampoco, como explicaba Gala, y que creo que está muy interesante, no solo basta con decir esto es malo. Vale que una campaña actuable, si de la, la causa es guay y no es el arbolito de no sé qué, que también hay mucho de eso, no porque actuable tiene esto de que menos hay algunas cosas que te prohíbe hacer, pero puedes pedir cualquier cosa y no hay un filtro o sea, muy razonable, no hay un filtro político ni de, de las peticiones, podríamos decir así, hay todo vale, ¿vale? Entonces, menos eh, bueno, las condiciones de uso, que no las voy a leer, pero que están ahí, que estaría bien que lo vierais. Bueno. Otra, o sea, eh, yo creo que un poco el límite o las dificultades que yo, bueno, no sé, el distinto grupo que participo o tal, eh, a veces se le da bola actuable porque te puede servir, porque tiene visibilidad y tal. Yo soy bastante, soy creo que lo tengo, se puede utilizar, pero soy bastante escéptico, personalmente, en el sentido de de que creo que tiene un punto de... puede ser como un puntito en una involucración y no tiene nada que ver con la explicación, por ejemplo, que ha hecho Simona sobre la complejidad de una campaña. Una petición no es una campaña. O sea, ¿Vale? Puede que una campaña súper bien hecha, súper tal, tenga un puntito que sea esa petición. ¿Se entiende? Vale. Bueno, pues... A ver, no voy a, en a enrollarme mucho con actuable porque no soy muy fan, como repito, pero bueno sigo, o saben eso no quiere decir, no se entiende, que no haya que utilizarlo, que no se pueda utilizar y tal, pero le veo o sea, tan... bueno entonces después tenemos eh, otro proyecto Igame, que es una cosa muy muy distinta, o sea, es mucho, lleva menos tiempo y no sé si... ¿quién conoce Oígame? levante el ahí vamos, vamos, esto sí me gusta ahí, para los que estáis viendo el streaming ha habido casi la mitad, casi la mitad del público, bueno pues, oígame, es un proyecto muy distinto, en, yo creo que en su concepción, en su origen a, actuable, está eh, eh, creado y mantenido de principio, ponme la página de, de, Alaps, de Alaps, que es un colectivo de hackers también eh, que, y programadores de servicios informáticos y tal, y este es un poco uno de, de sus proyectos, ¿no? que han estado en el Friculture Forum, son unos compas que trabajan muy bien. Yo admiro y respeto mucho en esta perspectiva de que estamos planteando. Bueno, básicamente, o sea, eh, Alaps eh, ha creado esta plataforma y también tiene eh, posibilidades ¿no? distintas a las que tiene Actuable o quieren que tenga. ¿no? Está, es un proyecto que está en desarrollo, ¿vale? Aunque ya es usable, ya se pueden hacer campañas, ya se están lanzando campañas y tal, pero está en crecimiento, ¿vale? Con Actuable pues, me mandas un poco la petición, no sé qué... Ellos están haciendo otra cosa distinta, que es una evolución también de prácticas que se han estado haciendo, que ahora explicaré. Pero básicamente tiene la idea de la presión colectiva a los lobbies, ¿no? Es, no odien los lobbies, comételos, ¿no? Crea, es como una herramienta que trata de poner al servicio la capacidad de hacer presión a determinados targets, ¿sí? ¿Cómo hace esa presión? Bueno, pues hasta ahora... Eh, como se está usando y como lo que están planteando espero que los compañeros que están llevando el proyecto si digo alguna cosa que no es no se enfaden ¿eh? saludo por ahí o sea, eh, que el pro, el, como están planteando el proyecto o sea, eh, parte de que puedes utilizar mails o sea, como dirle a, a yo que no sé al gobernador tal o a los diputados tal o a a quien sea que tenga la responsabilidad en torno a eso, cuál es tu opinión como ciudadano, como cualquiera, en ese tema. ¿Y cómo lo haces? Pues mandando un sistema para que tú puedas mandar tu mail opinando, ¿vale? Sí, Sobre el tema a esas personas. Imagínate, hay una ley que no te gusta, pues le planteas y le tiras ahí humo, como mucha gente dándole la opinión y diciéndole, recordándole a la gente educadamente que tiene que hacer su trabajo. O sea, es una forma entre comillas, de presión ciudadana distribuida, ¿vale? O por lo menos eso es lo que, que yo entiendo que se quiere hacer con el proyecto. Yo estoy participando una cosa que es muy distinta a esto, es eh, el tema del Consejo Social. Ellos funcionan a través de un, de un Consejo Social que, está, que de alguna manera eh, filtra colectivamente y decide sobre las campañas que llegan. ¿Se entiende esto? La diferencia con actuable, que es tus metas y cualquier cosa. Aquí no. Pues, el ejemplo de la PARS, ¿no? Pues ha llegado la propuesta de, los, de las compañeras y compañeros de la PARS de lanzar el proyecto de petición, pídele a no sé quién, por o el tema de la denuncia, que se suma a la denuncia colectiva contra el tema de la privatización de la sanidad. Vale. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Pues esa propuesta de un colectivo concreto, ¿vale? No de cualquiera. O también puede ser, si te registras, pero bueno. O sea, va al Consejo Social, ¿vale? Que en este caso está hay aquí Ecologista de la Nación, CGT, Plataforma del Pollo Saharaui, Dacne, eh, eh, Alternativa Militarista, eh, Antimilitarista Mo, el Paqui Maravillas, aquí Net, bueno, hay distintos grupos y alguna gente suelta que evalúan un poco la campaña, o sea, para que no haya o sea, cosas eh, fachas, por ejemplo, o no haya cosas un poco que no tienen... yo qué sé. Hay campañas súper variadas y que pueden entrar muchas cosas pero de alguna manera o sea que no acabemos pidiendo yo qué sé policía para mi barrio o sea te quiero decir entendéis lo que, que digo ¿no? entonces la idea eh, es un filtrado colectivo y cooperativo o sea, de esas propuestas de campaña vale la evolución qué qué ah el, el barrio el, la presentación de la de la barceloneta bueno, yo creo que ¿sabe? creo que es importante, ¿sabe? como el, el reto, ¿no? como el, repito lo que decía Gala, el reto es ir más allá de, vale, es verdad que esto, es, esto está mal y los políticos no sé qué, pero cómo, o los políticos, o las empresas, los lobbies, lo que sea, cómo los presionamos, cómo eh, Pepito Pérez de la comisión de tal empresa y tal, le hacemos ver que hay miles de personas en su mail que le están diciendo, tío, esto no funciona, cámbialo. O sea, ¿cómo interaccionas directamente con los lobbies y le metes presión? Vale, ellos, están, ellos vienen de una evolución de una cosa que se llamó Xmailer. No sé si alguien, alguien sabe lo que es el Xmailer. Ahí, ahí, ahí, los frikis. Bueno, el, el, el Xmailer es una cosa que, que se ha hecho varias veces. Que es como un sistema de, de lanzar muchísimos mails, ¿no? Como spam de mails a, a, a determinados, imagínate, unos diputados que estaban aprobando una ley terrible o lo que sea. Unos... Vale. Entonces, haciéndolo, en, me contaban ahí la anécdota que una de las que se había, que se había hecho. Eh, claro, ¿qué pasaba? Que la peña lleva sus smartphones. O sea, si tú mandas mensajes de correo electrónico a tu tiplen a un smartphone ¿qué hace... O sea, te ha cargado las baterías de sabes ¿Entend nadie no entendió la gracia eh, a ver ¿sabes? <risa> pues súper gracioso y súper y super guay la verdad no entiendo por qué no habéis mirado así con cara rara bueno a ver la chicha sabes eso podría ser uno de los usos pero también explica ellos tienen ahora mismo tienen esta dinámica de, de los de los de los mensajes vale de, que diga, perdón, tiene la dinámica de los mains ¿sí? pero ellos están trabajando en dos escalas más que están en desarrollo porque claro, proyectos como este, este no, no hay ninguna superempresa ni super nada que está apoyando esto o sea, está apoyándose pues un proyecto ciudadano os recomiendo muchísimo que miréis el proyecto y que veáis el tema de donaciones y tal, porque yo creo que es un proyecto que merece mucho la pena ser apoyado en su desarrollo, por el trabajo y tal que puede dar mucho fruto Ahora, pero sobre todo si consiguen avanzar, porque tienen ahora mismo mails, pero están trabajando para tener fax y, y mensajería, ¿vale? Fax y mensajería, ¿vale? Porque también trabajan temas de telefonía y tal. Entonces, eh, las posibilidades de acción colectiva distribuida a coste cero de tu ordenador, dándole un botón, una campaña, con, se multiplican y la imaginación no sabemos dónde no puede llegar. Por ejemplo, esto ya, no sé si lo dicen ellos o no, yo... O sea, imaginaros que, que cual alguno de los compañeros ¿sabes? hablaba de, de esta propuesta. Imagínate que una empresa de, de telefonía tiene una cosa abusiva. No, imagínate, no, todas las empresas de telefonía son abusivas. Per, perdón, perdón, perdón, o, o cualquier otra. Tal. Entonces, la historia, imagínate que tú lanzas una buena campaña de comunicación, ¿no? con su meme y su tal, o sea, no una cosa de dos días, sino una cosa bien lanzada, con mucha tanda y diciendo 30.000 usuarios de Telefónica, ¿sabes? como no cambiéis esto, esto y esto, hacemos clac y me migro a otra compañía. ¿Sabes? si tienes un buro fax automático, automatizado, podrías hacer una migración masiva de usuarios de una compañía a otra. sea, eso acojona bastante, yo creo, a las, a las compañías, en el sentido ¿sabes? de poder... Eh, poder o sea es como no les votes no les compres, no les consumas y desde esa un poco esa idea bueno es un ejemplo estoy poniendo un ejemplo ¿vale pero o sea la, las posibilidades de poder tener o sea eh, eh, un sistema de mensajería o sea distribuido para hacer acciones o para hacer peticiones para hacer tal y con el tema del fax también para otras cosas ¿no de yo creo que es muy interesante ¿no entonces voy a acabar o sea, eh, ahora mismo es una herramienta que, que está está empezando a desarrollarse o sea, eh, evidentemente el triunfo yo creo que lo que explica Simona es súper importante ponerlo en cuenta, toda esa dimensión de construcción, de los memes, de los contenidos de la estética y tal y del trabajo profundo y tal es fundamental porque solo la herramienta en sí o sea, si, yo qué no sé, si la, la campaña de por ejemplo de la Paz, que yo creo que está súper su, bien hecha, la verdad o sea, eh, no estuviera súper bien hecha eh, da igual que la ponga en actuable, en Oigame o en su prima hermana, ¿sabes? no importa. vale Entonces, es muy importante ¿sabes? que esto es una tecnología y una comunidad y una plataforma de movilización ciudadana democrática y tal, vale pero que eso, eso solo por eso no basta. ¿vale? Y ya acabo con el punto, ya este es un punto personal mío, friki, y aparte de esto, ¿sabes? y vuelvo un poco a la, a la introducción del otro día, ¿sabes? la capacidad tecnopolítica la capacidad de innovar en las formas de acción colectiva, vinculando, o sea, estas dinámicas de tal, o sea, en este ciclo, si quieres, pues así, o el Facebook, Twitter, tal, no sé qué, N-1 y tal, pero a lo mejor el próximo ciclo es, oígame, el Twitter y otra cosa nueva que no sabemos ni lo que es, ¿vale? Entonces, por eso creo que es muy importante estar al loro e investigando siempre y promocionando las herramientas, sobre todo que estamos diseñando para lo que nosotros necesitamos, porque esta es una herramienta abierta en construcción y que está ¿sabes? si la gente quiere apoyar el proyecto pues se, y cooperar con él, pues se puede eh, mejorar para lo que necesitemos se entiende esto, ¿no? frente a una empresa que es lo que ellos digan y no sé qué, pues esta es un proyecto abierto que de alguna manera, si lo queremos utilizar hay que ser parte de la comunidad y alimentarlo de forma, de forma distinta, ¿no? así que yo con esto me creo que no tengo nada más que decir vale, pues ya está ¿Preguntas? Quería decir una cosa de esto. Óigame, que una de las cosas que hemos experimentado cuando se trabaja, por ejemplo, del lobby con la Comisión Europea o en Europa, etc., ...es que eh, no siempre... ...o sea, que esto también hay que usarlo con... Tal, ...o sea, hay veces que... ...está muy bien colapsarle el telefonillo... Al, ...al parlamentario, etcétera... ...y hay otras veces... ...y esto también lo hemos visto con acciones... ...por ejemplo de Anonymous, o sea, que lo de colapsar... ...también, eh, y esto lo ha dicho ya Toret... ...pero tenemos prueba concreta... ...en campañas europeas... ...lo de colapsar a veces ha sido peor... ...porque estábamos a punto de conseguir... Eh, ...que se echaran eh, algunas leyes... ...en Europa sobre un tema y se les colapsó a los que tenían que votar como a nosotros nos iba bien, Y, o sea, eso, o sea, grano salis, se dice en latín. <risa> o sea, que hay que pensar cada cosa la, la función que tiene. Y el Xmailer es muy útil y es mucho más bonito lo de Óigame, porque cada uno puede redactar su carta, mientras que en Actuable tienes que mandar la carta que ya te viene por defecto, mientras que en Óigame tiene la ventaja de que. Que puedes escribirla tú, pero también la desventaja que a los trolls en XML les encanta, porque pueden escribir coputa y tal. Entonces, pues, cada cosa hay que calibrarla. A mí eh, me parecería muy interesante la parte de cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo de Actuable, que es lo peor, pero nosotros también somos lo peor, y lo hemos utilizado con una inflación ha habido una inflación de Actuable, y lo primero es abrir una petición. Está muy, a mí me parece que la única parte positiva es que hay gente que no, no puede hacer nada, eh, gente, pues, gente mayor, o gente tal, o gente sin, que no está acostumbrada, para, y que pueden echar una firma, pero para, se pueden sentir implicados cuando digan un 70% de los españoles participaron en cosas del 15M, bueno, pues eché una firma, pero para eso prefiero estar en un ambulatorio en la puerta recogiendo firmas para que no se cierre ese ambulatorio. Para lo que sí que me parece que me sirve es para estas cosas de sentencias por alarma social, que se dictan por alarma social, quiere decir por lo que diga, por el ruido que están haciendo en la tele. Entonces vamos a hacer nosotros ruido por otro lado. Y sí que me parece que ha sido muy efectivo. Y considerar también cuando, en muchos casos, que, que decidamos que sí, que vamos a pedir firmas, la posibilidad de que esas firmas sean de colectivos. Porque lo hemos hecho un par de veces y nos ha salido muy bien hacer nuestra propia petición, nuestro propio tal, y sobre todo lo digo en eso, en, judicialmente, a veces, en eh, casos mediáticos, pues pues puede ser lo más apto. Yo solo quiero recalcar que solo cuando estés seguro que recogerás muchísimas firmas. Eh, lo que hemos dicho antes, o sea, si, no cuenta, si tú 10% sabes que va a ser muy bajo, no te metas, porque si no ya estás diciendo, esta la perdemos, querido enemigo, esto somos talmente poco que la perdemos. Tienes que... Tienes la responsabilidad de asegurar cuando lanzas algo que tienes un 10% elevado y que entonces valdrá la pena involucrar a la gente en hacer esto. Nadie quiere decir nada. Eh, tenemos... ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, pues que coger el micrófono y venir a explicarla, ¿sabes? ¿Qué quiere que te diga? Bueno, que vamos, o sea, que ya que estamos hablando de Óigame, que hay dos cosas súper importantes. Una es que todo el mundo firme la petición contra la reforma del Por que es eh, una reforma devastadora que nos va a transformar la ciudad Y si queréis Momento quedaros con la conciencia tranquila Lo que tenéis que hacer es firmar esta petición Nadie puede dormir por las noches si no ha firmado esta petición Que va a hacer desaparecer a la Barceloneta Será un genocida como mínimo Y otra parte muy importante de nuestra vida Para quedarnos con la conciencia tranquila Es firmar la petición de Oigame de la PARS que también es fundamental porque si no va a caer una maldición contra todas aquellas personas que no la firmen y no van a tener derecho a la sanidad cuando ganemos y cuando la revolución sea una realidad. Y ya está, con eso hemos ganado. Eh, sí, yo quería decir un par un par de cosillas, pero preferiría pero si alguien tiene que decir algo, preguntar o sí, bueno pues yo digo mis dos chorradas y últimas y ya, ya pasamos a la última, está guay porque vamos con casi 25 minutos de adelanto, ¿eh? vamos vamos que ah. sin micro no? eh, Ah, pero buena pregunta. ¿Que, que ¿A dónde van nuestros datos? Vale, eh, ahí hay un poco de, de controversia, ¿vale? Entonces, porque supuestamente, está mirando las condiciones de uso, eh, no se pueden usar esos datos más allá de lo que, que actuable ¿sabes? se pone, ¿no? Los de OigaMé se comprometen a una política de privacidad yo creo que mucho más respetuosa con los datos que actuables. Supuestamente actuable solo comparte los datos, sus datos y sus tal, con eh, ONGs y cosas no lucrativas. ¿Vale? No me quiero meter mucho más en la polémica. Pero, sabe, Parece que la política de Óigame sobre el, los datos y la privacidad... O por ejemplo, Óigame te pide muchas menos cosas para darte de alta. O sea, el otros te piden eh, edad, te piden... Eh, te, te, dan, te piden más cosas... Que, que, oígame, ¿vale? Aunque supuestamente están comprometidos, no los van a vender una empresa, solo la ONG, ¿no? Si no me equivoco, a lo mejor estoy diciendo una chorrada y alguien lo sabe mejor que yo. <risa> vale. Que... No sé cómo es Actuable, pero le quería preguntar a Toed, porque, oígame, es todo código libre, open source, se comprometen a poder replicar la herramienta si alguien quiere, si alguien quiere intervenir en cambiar la campaña, lo puede hacer. Y ese compromiso con los datos ya ha estado de movida. Y no estoy tan segura que Actuable sea así. Por ende, claro, por ende, un día pueden decir, cambiamos tecnológicamente algo y se quedan con todos tus datos, no los que pusiste para registrarte, pero sí todo lo que viniste haciendo en la campaña. Y, no sé, para mí no es menor. Eso. Totalmente de acuerdo. Creo que no lo he dicho, pero me parece que es súper importante. Yo que sé, la apuesta por el software libre de, del desarrollo del código de oígame, es una cosa muy interesante porque, o sea, aparte del trabajo que están haciendo ellos, si se desarrolla un buen código, o sea, a lo mejor eh, tú lo puedes utilizar para, imagínate que consigue, te haces un pueblo ahí rebelde y radical, por pues lo mejor. Se transforma el código de Óigame en una cosa de participación ciudadana distribuida. Pero ya está el código hecho. O sea, y eso es súper importante y distingue mucho a los del proyecto. O sea, el, el, el, o sea, el proyecto de Actuable es mucho más cerrado. O sea, el proyecto de Óigame, el, el, el código está abierto y además se comprometen a eso. Y la idea es que el proyecto pueda circular y pueda mutar en la medida que lo mejora la comunidad, ¿no? Sé que he hablado mucho, pero quería hacer una cosa de pragmática sobre esto. Entonces, todo esto estamos de acuerdo. De hecho, oigan, además conocemos a la gente y es, está muy, muy bien, etcétera. Pero suponemos una cosa. Actual es una empresa y, entonces, prime, y puede responder a, a mucha fricada en mucha cantidad de tiempo. Óigame es un colectivo que está desarrollando, que además pone un filtro para que para mantener una higiene y un nivel político excelente de la cosa, y entonces a veces empujar a que todos nosotros, la fricada que nos pasen por la cabeza, vayan a la plataforma buena, etcétera, la, colapsa, la colapsamos. O sea, una vez más, aquí estamos, que. Tenemos la herramienta del capital o medio del capital o, bueno, un poco hipotecado con el capital, que pero nos da una eficiencia y nos ayuda a descremar y a quitar todo un peso. Y una herramienta libre que hay que apoyar y etcétera, etcétera, y llenarlo de poco contenido pero muy consistente para no matarla en el intento. O sea, que todo es bueno y todo es malo a la vez y todo lo tenemos que usar para la revolución. Yo quería, quería decir, una si no hay más palabras, te acabo ya y ya hacemos la última dinámica, ya a ver si trabajamos más en grupo, que vaya esta barra tremenda que hemos dado. Lo último que quería decir es que, o sea, yo creo que, ahondando un poco lo que plantea Simona, que por un lado es un cambio como histórico, ¿no?, por un lado de época, ¿no?, de, de, de el, cómo Internet está cambiando nuestra vida a nivel general, yo creo que el mismo movimiento ha acelerado eso brutalmente, o sea, es, la aceleración ¿sabes? de las transformaciones, del alfabetismo digital, de una forma de comprender la vida, la relación. El... O sea, yo creo que hay un cambio de paradigma fundamental entre la relación que cualquiera de nosotros, ciudadanos, tienen con el gobierno, el poder y tal, ¿Qué pasa fundamentalmente porque ya no subimos más, está esperado mirando. O sea, es como que la dimensión de control distribuido, ¿Sabe? y de cambiar el paradigma de relación entre la institución y los ciudadanos es como un punto ¿sabe? como cultural que yo creo que el movimiento ha levantado vale, ahí entran muchas cosas, temas de transparencia no me voy a enrollar pero creo que es importante cómo se van a mezclar las herramientas tecnológicas que vamos a crear las culturas y cómo se va a enseñar eso y las nuevas formas de acción política que van a, a, a permitir introducir modificaciones en el código fuente del poder no sé si se entiende esta idea ¿Vale? que es un, de un amigo de Sergio Madeo, pero me parece muy interesante poder insertar en la mm, gramática o sea, estatal, social, que no es, solo, no es uniforme, sino todo el Estado social, mecanismos, prácticas, culturas, o sea, dinámicas de, de cambio cultural y de cambio de interacción social en las formas de control, de gobierno, o sea, de, de gestión de lo público, y a través de la forma de las de la red centralizadas creo que son un tema súper importante ¿no? y ahí hay un punto por un lado de innovación de las prácticas y las tecnologías ¿no? y de estas prácticas tecnopolíticas que estamos hablando y que es un proceso de aprendizaje en el que estamos y que el año que viene estaremos en otro punto pero que creo que es importante coger el gustillo a imaginar ¿no? qué podríamos hacer cómo se puede hacer dentro de esta lógica de, de, de las campañas y lo concreto que están hablando y yo ya he acabado yo creo que ya vamos a la siguiente. ¿Alguien va a explicar? Tú explicas tú lo de eso? después. Vale. Ahora, lo que a quería... proponer era que mmm, los que, no es obligatorio, pero los que tengan alguna idea de campaña o alguna... O, o, o que han hecho o que quieren hacer que tengan clara y que quieran pro, proponer de que le demos unas vueltas, naturalmente no se trata de solucionar nada pero que apliquemos sobre casos concretos que tenéis en la cabeza eh, lo que hemos estado comentando eh, y ver mmm, de todo esto que hemos hablado, cómo podemos hacerlo de verdad eh, de ponerlas, o sea, ahora sería haríamos una ronda de los que tienen cosa que proponer, luego mientras vosotros hacéis la pausa, nosotros eh, eh, eh, tenemos un grupillo de siete dinamizadores, no vemos cómo organizamos los grupos, entonces luego tendríamos dos horas y media para eh, ir trabajando uno o dos campañas por grupo, eh, según las ganas, eh, etcétera y tiempo, entonces ¿hay alguien que quisiera proponer? Espera, espera voy a pillar un boli y lo voy a ir ¿se entiende lo que estamos proponiendo? ¿sí? ¿alguien no lo entiende? ¿Se entiende, no? Guay. A ver, Sergio, Carla y yo queremos hablar de la campaña Razón del Cierre. Y mire, ya, o sea, estamos aquí la mitad de, sí, la, peña de la campaña. En la y vale. queremos hablar de la campaña Razón del Cierre. Vale. vale. ¿Cómo se hizo y lo que conseguimos políticamente? Vale. De momento. No, pero, ¿cómo... ¿Cómo Sí, no. no, no sí. Escucha, escucha un momento, ahora, ¿sí? uh -huh. ver, la, la intención no es. ¿sabes? No es que todo el mundo venga a contar claro. uh, su campaña, sino de alguna manera ver, ¿sabes? con el curro que ya hay hecho, mm. cómo se puede eh, dar más fuerza a eso, cómo se puede dimensionar, claro. se puede dimensionar en, en, en expectativas, se puede, ¿entiendes? Como... Sí, sí, por eso, sí, sí o sí. sea, de la base que se ha hecho para allá. ¿Más? A ver, lo mío es un poco una idea loca, pero puede caber, ¿no? O sea, no. Puede ser. A título. Eh, a mí me sorprende lo de los estorninos del de, de programa de la sexta. Y creo que es una una idea que de alguna manera podría. Es friki. Pero no no como usuario individual, sino como comunidad de comunidades, de usuarios, podríamos llegar a tener miles de, de personas. Bueno, lo de los estorninos. Bueno, luego se comenta. Bueno, es, es una iniciativa que tienen en el intermedio, bueno, ese es el programa, que consiste en, en llamar a, la, a sus seguidores, a sus followers, eh, para anidar en un, en un perfil concreto que consideran que bueno, que hay que, que anidarlo con un, con un motivo determinado. Entonces, entonces de repente, un, un perfil que tiene 500 seguidores pasa a tener 15.000 en pocas horas, por ejemplo, ¿no? Y entonces le llenan el timeline, le, le hacen interpelaciones, etcétera. Y, y cuando cumplen su objetivo, pues entonces dicen, bueno, pues ahora nos vamos y se van. Pero normalmente no se van todos, pero se van por ahí se van el 70%. Y entonces han hecho una acción eh, online, graciosa, claro que lo hace una televisión, eh, el Gran Wyoming, etcétera, ¿no? Pero por qué no probar algo similar... Entre, entre varias comunidades y, pero trabaja, esto como campaña trabajándolo tal, o sea, no as, mañana, o sea, como idea Sí, bueno, por aquí hay un grupillo que se ha constituido hace poco una plataforma para hacer una auditoría ciudadana de la deuda y bueno, ya hay una parte hecha de, de quiénes somos, qué queremos, qué objetivos todo esto que ha hablado Simona también al principio pero estamos en la parte de montar un poco de estrategia de comunicación eh, bueno, una serie de cosas que seguro que podemos que nos podéis ser un cable Sí, yo estoy en, en un grupo que es la plataforma Plataforma Agua es Vida contra la privatización del agua en Cataluña y dentro de este grupo hay un grupo pequeño que es la red para la nueva cultura del agua y ante la cumbre de Río más 20 lo que yo propondría es que, que cada grupo pensase qué hay de erosión de los comunes en, en sus campañas de forma que sea visible esta pérdida o sea que podamos hablar un lenguaje que, que nos acerque tanto colectivos ecologistas como otro tipo de colectivos o sea, la pérdida de los comunes Bueno, eh, con toda la cañita que nos habéis dado <risa> estos días a la PA evidentemente <risa> eh, necesitamos un poco de luz al final del túnel <risa> Una solo recuerdo que habíamos o sea que el streaming se acaba aquí a la hora de montar las campañas habíamos dicho de no streamearlo entonces mola despedirse de la peña que no está siguiendo por el streaming chao y colgaremos los vídeos y seguimos